<tose familiar> de Hoy vamos a hacer las camisetas del canal Hoy vamos a hacer las camisetas del canal <tose familiar> <tose familiar> <Susurra> Hemos comprado el papel en Amazon Imprimimos un diseño en un papel como este Y listo para planchar Hola es importante dejar un margen en el dibujo. ¡Oh! Mirad, parece que está del revés, ¿verdad? ¡Pues claro! Hay ¿Es que que primero así. Colocamos la camiseta sobre una superficie dura. Primero, planchamos la camiseta sin el diseño. Ahora centramos esto Ahí. <risa> Tienen que colocarse con la rayita esta para afuera Así Ok Pedirle ayuda <risa> a un adulto para que se le planche Así es. Es importante hacer presión. Es importante hacer presión. Y así tres minutos. Venga, vamos a ver qué plano ha quedado. Ahora fijamos el diseño con este papel que viene incluido en el papel. Lo colocamos y volvemos a planchar 40 segundos. ¿40 segundos, eh? ¿Qué señor si te pasa? Ni más ni menos. Mandamos un saludo muy especial a Loli y José Ramón. Que fueron los primeros followers en vernos en la calle. Si queréis que os saludemos en un vídeo, dejadlo en los comentarios. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita y darle like. ¡Adiós, Y Dejamos nuestro Instagram aquí, aquí, aquí. ¡Adiós! Adiós. Un video? Un plato. ¡Uh! Ajá, el queso. Es importante dejar un margen en el dibujo. <risa> ¿Qué pasa? <risa> <risa> ¿Quién me paga un ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Me paga ¿Qué? ¿Qué? importante dejar un, margen un... En el <risa> Sí. Imprima este diseño en ¿sí? este papel y listo para planchar. ¡No! se hay! planchar? Venga, repite. Tu diseño. Venga, imprimes, imprimes tu diseño. Venga. Ya. Asómate por el lado como ha he Ahora, mira el No, Intenta hablar un poquito más fuerte no. <risa> <risa> ¡Pues claro! oh <risa> Pero que se te entienda Puedes hacer el tonto pero que se te entienda Al pecho Enseña Blanca Una, dos y tres Vale, ahora no os mováis de donde estáis ¿Vale? Dejadla en el suelo Quitaros la que lleváis puesta sin mover lo ¿dónde están? Ya, pero lo que veo. Oiga, Sin Ooh. mover lo que estaban. Ya, pero. Yo no quiero... Yo no quiero... ¿Qué? No, cálla. Le tomo... qué tomo? Vale. No mueves los pies. Las manos cuando la habéis echado al pecho, ¿dónde han quedado? ¿Sí? En el pecho, así como la ha puesto Alma. Las manos así. No, bueno, vale. Tú te las has echado al pecho, ¿no? Así es, yo tres, yo tres sí. Bueno, vale, me esto. da igual. Cada uno donde las tenía, ¿vale? Y decís: el... ¡Blanca no te mueva. ¡Toma! ¿Vale? 3, 2, 1, ya.